Un poco Muy pronto colegio pues, ¿no? hoy. ¿Y ahora qué hacemos? Tengo una idea. ¿Pasamos la noche aquí? ¿Con qué? Con la caravana. puede ser? ¡Hola, libertubes! ¿A que no sabéis qué vamos a hacer hoy? Bien. Vamos a pasar la noche en la puerta del colegio. Sí, de virtudes. Vamos a dormir con nuestra autocaravana a la puerta del colegio. Para así, mañana llegar muy pronto al colegio. Y arriba. Cama. Nos vamos a poner el pijama, nos lavamos los dientes a dormir, que estamos muy cansados, ¿Pa qué sí? ¿Qué hora es, papá? ¿Hora de irse a la cama? ¿Qué hora es? Eh? ¿Vale? Estoy desorientado. Si me dices qué hora es, le digo sí, ¿qué voy a hacer? Venga, a ponerse el pijama. al baño? ¿Sí? Vamos. ¿Sí? A ponerse el pijama, venga, a levantarse de ahí. Chao. Aquí no viene. Es que no vienen ni de veras me cambio no, en voy a poner mi quitar. cama vale, pereza me quiero poner en mi cama espera que no me quitan la ropa a ver dejé de salir esto no no, no. Buenos días. Hay mucha niebla. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Hola. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hacer el desayuno, ¿no? Sí. Sí. Voy todas esas cosas. Sí. Déjame el reloj. Venga, chicos, a vestirse. Good morning. Come on. Ropita. Ay, tiene Llamelo. frío. Pero a ver, ¿dónde estabas? Ay, que es Buenas, parece que hay Uy, uy, uy, uy. condensación. Soy... Hola, Blanca, buenos días. Buenos, días, buenos días, ¿Qué desayunando? Vamos bien, ¿no? A ver, ¿cómo te vamos a peinar esos pelos ahora? Sí, sí. Encontraremos la manera. Venga, pillar mochilas y a la calle. pero venga! ¡Venga, pero también se pone el Mira, Gaito. Vamos ya. la no, no, mira. Hola, buenas Bueno, chicos. Ayer sí. Pues prueba superada, ¿no? Sí. Vamos al cole. ¿Qué tal habéis dormido? Bien, ¿verdad? Bien, bien. bien, bien. ¿Está bien? ¡Abel! <risa> Presidente, ¿todo bien? Sí. <risa> está muy guapo no. No me blanca ¿qué tal ha sido la experiencia la vas a repetir Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,